Hola, ¿qué tal, Nordestano? Buenas tardes, saludos, bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa. Sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, en esta fecha histórica, gesta de 1965, cuando se empoderan los dominicanos en ese proceso de lucha uno más para la liberación nuestra. Somos fuertes los dominicanos. Más adelante ampliaremos mucho más sobre los resultados de esta gesta, sobre lo que ha inmortalizado a la dominicanidad por siempre. ¡Qué bueno! Miren, señores, y parte del contenido para hoy en las noticias nacionales e internacionales y locales serán las siguientes. Agricultores argentinos regalan frutas en protesta por crisis. Miren esto, señores, y cómo apoyan esa protesta. Líder de Corea del Norte llega a Rusia para su cumbre con Vladimir Putin. No se lo pierda. En el ámbito nacional, Hospital Darío Contreras somete a la justicia a personas que significaron trifulca dentro de la misma. Exigen justicia contra el chofer que impactó padre e hijo que perdieron sus vidas. Increíble. En el ámbito local regional, para hoy, las noticias también serán las siguientes Realizan caminata en contra de abuso infantil aquí en San Francisco de Macorís. No se lo pierda. Realizan la Feria Científica 2019 en el Liceo Ercilia Pepín. El presidente del Colegio Médico de la provincia de Duarte pide más vigilancia en los hospitales del país. A propósito de los hechos acontecidos recientemente, esa anciana lleva días hospedada en los pasillos del Hospital San Vicente. Conmemoran en esta ciudad 54 aniversario de la gesta de 1965. Apresan joven acusado de asaltar bancas de loterías aquí en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Piden sean liberados los invasores de terrenos en esta ciudad. Estas noticias y otras la ampliaremos al regreso. Acomódese, pues ya inició la fuerza informativa sobre todo. pueblo dominicano se lancen armas para defendernos de las tropas que en aquel momento pretendían apoderarse, apoderarse de nuestro territorio. Y un grupo de hombres armados, señores, formaron parte de todo esto para que en el día de hoy, 54 años después, los dominicanos podemos seguir diciendo por qué somos libres. ¿eh? Así que tenemos algunas imágenes, señor director, justamente eh, mientras escuchamos el himno de la Revolución de Abril de 1965, lo que significó para todos los dominicanos y dominicanas. Ahí está, que viva nuestra patria por siempre. Adelante. Sí. 54 años conmemoramos en el día de hoy de nuestra eh, revolución la guerra civil dominicana así se le conoce también conocida como la guerra de abril la revolución del 65 simplemente como la revolución de abril eh, el 24 el 3 de septiembre de 1965 24 de abril mejor dicho así es miren señores regalan frutas en protesta por la crisis. Productores argentinos regalaron ayer 20 toneladas de frutas frente a la Casa Rosada, sede de la presidencia, en reclamo de medidas de auxilio para el sector en crisis por la caída del consumo y el alza de costos en medio de la recepción económica. Ahí está. Veamos la crítica situación que está viviendo el productor. Está fundido, está cobrando el 50% de lo que le cuesta producir y eso quiere decir que, bueno, realmente no puede hacer los trabajos en la chacra, no puede, no puede invertir, no puede generar nada y bueno, dejar de hacer cosas es lo que le está pasando hoy al productor. No puedo comprar siempre verduras, sí, ¿viste? de vez en cuando uno come, pero frutas... Realmente mi situación económica se hace difícil Muy difícil poder llegar a consumir frutas Está muy caro, muy caro Ahí está, y qué manera de protestar, eh, eh Mírenlo ahí, incluso las, la fila bien larga Para obtener frutas de esas que los productores por allá estaban regalando Ahí vemos las imágenes, señores Frutas, en su mayoría, manzanas Líder de Corea del Norte llega a Rusia para su cumbre con Vladimir Putin. Kim Jong-un atravesó la frontera de Rusia la mañana de hoy y se dirige hacia Siberia para una cumbre mañana con el presidente ruso Vladimir Putin en la que Corea del Norte buscará apoyo internacionales en su pulso con los Estados Unidos. Vemos el momento en el que el líder coreano se desplaza a bordo de su vehículo junto verdad, a los miembros de seguridad. Ahí vemos las imágenes, señores. Miren, continuando entonces en el ámbito local, regional, perdón, nacional, el hospital Darío Contreras ha sometido a la justicia a las personas que significaron la trifulca y donde ese doctor resultó herido por allá. Las autoridades del hospital Darío Contreras sometieron a la justicia a las personas que significaron una trifulca en el cuerpo de seguridad del hospital Y que donde resultó herido un médico Vemos el momento ahí Y miren el golpe que recibió este médico Ahí vemos imágenes De lo que ocurrió Vamos a ver Escuchemos Uno de nuestros médicos Resultó con una herida en la parte superior Del ojo izquierdo eh, Fue asistido En el mismo hospital Y eh, horas después, enviado a su casa donde se encuentra en estos momentos. El agresor es un familiar de un paciente que se negaba a salir según las disciplinas establecidas en el hospital y procedió a enfrentar y a agredir al médico. Esto se produjo fue a raíz de que eh, seguridad le estaba informando a las personas que estaban de visita que ya debían abandonar el centro. El plan que se ha, se ha hecho a partir de, de algunos casos que se presentaron es el reforzamiento de la seguridad. Y por eso ahora hay la detención de la persona que hace la agresión y el procedimiento de sometimiento. No, señores, ahí está. Yo creo que debemos de ser un poco más tolerantes, más tolerantes. Hemos observado como los últimos días se han significado hechos eh, condenables, trifulcas violentas eh, en esos centros clínicos, en hospitales del país, este en el Darío Contreras. Recuerden ustedes lo que ocurrió días atrás en un centro clínico privado aquí en San Francisco de Macorís lo que ha ocurrido también en el San Vicente de Paul y en otros centros clínicos donde esto se ha mantenido oculto y no se ha dicho, pero ha ocurrido. Yo creo que las personas al momento de ir a recibir el servicio de salud deben de tener paciencia y entender de que los médicos también son seres humanos y que ellos, de ellos depende la salud de su familia, del pariente que haya llevado. Entonces, en el ámbito local regional, Vamos a ver lo que nos dice justamente a propósito de esas situaciones que se han generado el presidente del Colegio Médico en la provincia de Duarte, más adelante en el ámbito local regional. Antes yo quiero recordarles a todos y a todas que el combustible número uno en consumo de todos los dominicanos es combustible total. Lubricantes y combustible total, el que más rinde y el que todo el mundo está utilizando. Mi vehículo solo utiliza el combustible total. ¡Total! ¡Qué bueno! El come llaves en San Francisco de Macorís es Eli Llaves. Ventas y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículos. El experto en la colocación del GPS. El experto en la colocación de... Y en sacar las llaves, mejor dicho, cuando se les quedan dentro de su vehículo. No invente usted alterando las puertas. Eli es el experto. Llámenos a los teléfonos que aparecen en pantalla. Porque la tecnología de punta, solo nosotros. El come llaves en San Francisco de Macorís. Es Eli Llaves. Óptica máxima visión. La óptica número uno. Con todas las monturas. Las de su preferencia. Las marcas que usted busca, pero al mejor precio. Solo nosotros aquí en San Francisco de Macorís y en toda la región. Por eso, ya somos, sin duda, la óptica número uno de todo el nordeste. Visítenos aquí en San Francisco de Macorís, en la calle Castillo, esquina La Cruz, frente al porvenir. Óptica máxima visión. Lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Óptica máxima visión. ¡Qué bien! El consorcio de bancas número uno es Banca Chago. Sus jugadas... Usted puede hacerla con confianza para que se saque la tripleta millonaria y el super palé. Recuerde que no calentamos su dinero. Usted se sacó. Inmediatamente pase a buscarlo. Consorcio de Bancas Chago. Por todo San Francisco de Macorís estamos. Y más allá. Porque el consorcio de Bancas Chago es el número uno de toda la provincia. Exigen justicia contra conductor acusado de atropellar y cegarle la vida a padre e hijo, señores. Así que familiares del padre y del hijo que fueron embestidos por ese vehículo, mírenlo ahí, nosotros presentamos aquí impactantes las imágenes. El pasado viernes, en el kilómetro 10 de la carretera Sánchez, realizaron una vigilia exigiendo justicia. Los fallecidos fueron Máximo Antonio de la Rosa y Mar Hanley, fueron atropellados por un conductor supuestamente en estado de embriaguez. ¡Oh Dios! Ahí está el vehículo. Escuchemos. El que tiene hijo aquí sabe que no puede ni siquiera pensar en un dolor de cabeza de su hijo mucho más que esté muerto. Lame, un hecho lamentable, yo estoy embarazada y con una niña de dos años en la orfandad. Así es que ese hombre que anda por ahí, yo quisiera que la justicia haga su, su, su trabajo. Que no busquen atenuante eh, ahorita que le permitan a, a este, ¿verdad?, este, salir eh, eh, eh, con facilidad. El imputado se ha presentado voluntariamente y no existe ningún peligro de fuga en el caso y lamentamos y ofrecemos las condolencias a los Si ¿Sí sabe lo que él hizo y se fue y siguió y no se entrega, no se para, no pide la ambulancia, Quizá uno de ellos se salva, porque quizá uno, uno queda muerto instante pero el otro, el papadre queda vivo pero se desangró porque él ni siquiera se paró a pedir el 911. muy conmovedor, muy impactante todo el país, mírenlo ahí ellos prácticamente se confundieron se heredaron, el padre quiso ¿verdad, devolverse, el hijo quería seguir, y hubo un momento entonces que ambos chocaron y fue cuando se produjo este fatal, fatal hecho que enlutece a esa familia señores que enlutece por la magnitud como esto ocurrió eh, bueno increíble Vamos al WhatsApp, señor director, muy increíble y ver entonces quiénes a esta hora del día están en sintonía con nosotros en esta su fuerza informativa, sobre todo el 2654 nos dice por aquí. Vladimir, eso es para ti y tu programa y los tuyos. Buenos días y que Dios te bendiga. Qué hermoso día. Ahí está Jesús. Va a multiplicar las bendiciones a tu vida. Qué bien. Y nos envía una linda imagen de la que conocemos, verdad, de la Biblia y de los andares de Jesucristo al momento de que compartía con los apóstoles eh, una imagen de la pesca, ¿Mm? de la pesca. Qué bien, vámonos al corte y al regreso más noticias en esta es su fuerza informativa sobre todo. Vamos a ver, se realiza aquí en San Francisco de Macorís lo que es la caminata contra el abuso infantil. El INAIPI encabezó esta actividad, Instituto de la Primera Infancia. Vemos que recorrió algunas de las calles aquí en San Francisco de Macorís eh, bajo el lema, ¿verdad? No abuso infantil. ¡Qué bueno! Vamos a ver entonces lo que nos dice... Máxima Compres, la coordinadora de esta actividad. Adelante. Del abuso eh, y del maltrato infantil. Decirle no al maltrato infantil, ya que nosotros velamos por una crianza positiva. Como INAIFI, tenemos una responsabilidad y estamos haciendo realmente un llamado pueblo, a las madres, a toda la familia, de que debemos apoyar una fianza positiva y decirle no, no y no al abuso infantil. Máxima compresa, yo soy coordinadora de Centro de Altagracia, y estamos hoy día en apoyo a CUNAN, que tiene una parada sin Bueno ahí está interesante entonces esta actividad que promueve los buenos valores Que promueve el no abuso contra la niñez, contra los niños, la explotación infantil Y ahí está, interesantísima actividad realizada aquí en San Francisco de Macorís La mañana de hoy Miren como interesante también es la Feria Científica 2019 que se lleva a cabo en el Liceo Ercilia Pepín en el Salón de Acto, donde se unifican las tres tandas de los liceos para presentar los estudiantes sus trabajos científicos. Muy interesante todo esto, todo lo que está ocurriendo. Así que les invitamos a todos aquellos que quieran ver, presenciar, parte de las exposiciones, de los trabajos de esos jóvenes. Eh, está muy interesante. Y eh, están llevando a cabo, repito, en el Salón de Acto del Liceo Ercilia Pepín, aquí en San Francisco de Macorís, la Feria Científica 2019. Miren algunas de las muestras de la robótica. ¡Wow! ¡Qué interesante, señores! Todo esto. Escuchemos entonces las declaraciones de los maestros coordinadores en esa actividad. Adelante. En esta ocasión nosotros estamos presentando unos trabajos que participaron en un concurso centroamericano de robótica educativa. Se llevó a cabo en el colegio Carol Morgan de Santo Domingo y nuestros alumnos... Diez estudiantes por excelencia académica fueron a, a, a representarnos en esa ocasión. Eh, lo que se trata de presentar en esta maqueta es situaciones por las que pasan los vehículos lunares y los astronautas al llegar a otro planeta vez el Liceo Bersilia Pepín, Américo Lugo y Ramón Marrero Aritis se unifica el área de ciencias de la naturaleza para crear eh, conciencia dentro de los estudiantes que si sí nosotros podemos hacer cosas preciosas con nuestras propias manos y cosas útil para preservar lo que medio ambiente. Los estudiantes han preparado todos esos trabajos, esos murales, maquetas donde ellos van a exhibir y el grupo de química va a hacer una representación de experimentos químicos también. Allá adelante podemos observar que un que le dimos a los estudiantes de elaboración de productos químicos que también ellos trabajaron con esa parte. También vamos a ver estudiantes que van a elaborar también algunos productos como gotas de pelo, donde van a probarlo ahí mismo. Entre otros productos como jabones efervescentes que también se elaboraron. Eh, esperamos que le puedan sacar provecho a nuestra feria científica que hemos preparado con mucho amor para ustedes. Pero muy interesante, señores, muy interesante eh, lo que ha ocurrido en el Liceo Ercidia Pepín y la unificación sobre todo de las tres tandas, matutina, vespertina y nocturna, y donde los estudiantes han podido mostrar, mírenlo ahí, eh, ya los trabajos que hicieron. Interesante, miren esto de robótica, esos jóvenes, como decía el profesor Molina, han participado a nivel internacional representando a la República Dominicana, ya, y miren las maquetas de algunas de nuestras montañas, bosques, ríos, edificaciones. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Así es que se inicia. Así, que debe, así es que inicia el futuro de nuestros profesionales. Porque lo que plasman con, con, con desechos ya, con materiales reciclados, puede ser que en el futuro esas mismas ideas sean llevadas ya a la práctica y en su vida profesional. ¡Felicidades! Y enhorabuena la realización de esa Feria Científica 2019. ¡Qué bien! Miren, señores, a nombre de Juicy Home Decor, que es venta de todo tipo de artículos y decoraciones para el hogar. Tenemos las tazas para compartir un café, un café u otras bebidas, o chocolate, lo que usted quiera, ropas y accesorios originales para damas. Nuestros artículos son todos importados y exclusivos. Juicy Home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 en Garden Plaza. Qué bien. Miren, a raíz de los acontecimientos que se han originado en centros de especialidades médicas, de centros hospitalarios, de clínicas privadas, trifulca en las áreas de emergencia, en áreas de esperas, donde pacientes llegan Confrontan, tienen confrontaciones con médicos con el cuerpo médico o con otras personas Han herido personas dentro de las áreas Aquí en San Francisco de Macorís, recuerden lo que ocurrió días atrás Donde justamente en estos momentos se le conoce medida de coerción Al, al señor que entró al área de emergencia de la clínica Hirió a puñaladas a otro joven. En estos momentos se le conoce medida de coerción en el Palacio de Justicia. Bueno, pues vamos a ver el parecer del presidente del Colegio Médico en la provincia de Duarte sobre esos escándalos. Miren el más reci... miren todo esto, señores. Ha ocurrido en centros clínicos y en hospitales, en lugares. Increíble. Este fue el de Lario Contreras, donde resultó herido un médico. Esto ha fue en el hospital San Vicente de Paúl. Impactante, señores. Vamos a ver entonces. Escuchemos. Pocas cosas han sucedido.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 De tercer nivel de verdad, como es el Darío Contreras, donde hay una seguridad que triplica la seguridad de nuestro hospital San Vicente. Nosotros, pensando en nuestro hospital, necesitamos que más seguridad, más seguridad y que se pueda en todos los centros. Todos los centros. A nivel privado, ya eso eh, la ADECLIT tendrá que tomar eh, eh, medidas, ¿verdad? Pero a nivel público nosotros necesitamos que todos los hospitales, no solo San Vicente, sino todos los hospitales públicos, tienen que tener seguridad hasta que la gente, las personas llegan ya predispuestas. Ahí está Cristian Ortiz, encargado de el presidente del colegio médico en la provincia de Duarte, ¿verdad? A raíz de lo que ha surgido, lo que ha sucedido en centros. Hospitalarios del país Miren incluso ese guardia, ese militar cómo se va, eso fue en el Darío Contreras Señores, en la capital El más reciente Y otros también, en, como decía Cristian, ya la asociación De clínicas privadas también deberá De tomar eh, Carta en el asunto, porque se está Escapando de las manos Ya no estamos siendo tolerantes Las personas que llegan a los centros De salud no están Siendo tolerantes ni a los centros clínicos, ni a los centros públicos. Y esto puede desatar, eh, hay que sentar un precedente porque esto no puede seguir ocurriendo. Entonces, vamos a un centro de salud justamente a buscar bienestar para la salud y lo que buscamos es empeorar la salud. Porque imagínense ustedes, miren esas personas como se van a los golpes. Ahí resultaron varias heridas, entre ellos un médico. Un médico del Darío Contreras. Y es preocupante y hay que buscarle una solución inmediata a esa situación, a lo que está ocurriendo en nuestros centros de salud, en nuestro país. Vamos al WhatsApp, señor director. El 2654, como les decía, nos envía esta linda postal, muy linda, ¿verdad? Donde Jesucristo, una imagen de lo que se conoce de Jesucristo, lo que vivió en aquellos momentos con sus apóstoles. Eh, ahí está el momento de pesca. Justamente un momento de pesca donde los peces se multiplicaron. Donde no había fe para pescar y Jesucristo pudo hacerlo. Qué bien. Continuamos entonces con Joel Martínez. Nos envía por aquí una información un premio al mérito estudiantil 2019. Muy interesante esta actividad. Le seguiremos dando entonces. Era el día 26 de abril. Ok. Gracias, Joel. Juan Herrera. Buenas tardes, Vladi. Hoy se cumplen 18 años del fallecimiento del popular cantante franco macorizano Eladio Romero Santo. Ya transcurrieron 18 años. ¡Wow! Eladio Romero Santo. Qué pena que hoy hay una calle que lleva... Que no hay una calle que lleva su nombre. Le están encargados la cultura. ¿Cierto? Principalmente en Cenoví Creo que se merece Eladio. ¿verdad? que ha dejado un gran legado en la música eh, del merengue de cuerda, principalmente lleve una calle a su nombre. Y principalmente, porque no? En el Distrito Municipal de Zenobí. Fran, Vlad y favor de saludar a España, a, en España a mi madre, Felicia Alvarado, cariñosamente blanca, fiel televidente de su programa. Doña Blanca, Felicia es nuestra amiga. Y desde aquí, eh, por allí en España, la saludamos y gracias Querida amiga, por estar en sintonía con nosotros. Felicidades y saludo para usted. En las Cuáranas, Elsa, como siempre, te deseo mucho éxito. Eres un joven muy ejemplar. Gracias, mi querida amiga Elsa. Wilton Gómez, activo como siempre, Wilton. Y el 3697, felicítame. felicitarla hoy que ya eh, nacieron, dice por aquí. Bueno, ahí está. Vamos al corte. Al regreso, más noticias en esta su fuerza informativa, sobre todo. Vamos a ver por aquí, señor director, donde en el día de hoy, una anciana, vamos a ver estas imágenes de esta anciana. Que se encuentra desde hace días en el hospital San Vicente de Paul. Esta anciana, señores, lleva casi una semana, casi una semana lleva esta anciana en los pasillos del hospital. Es un ser humano que ha recibido las... no se encuentra enferma. O sea, enferma físicamente. Eh, ha recibido las atenciones, ha recibido el alojamiento, ha recibido alimentos ha dormido en el hospital, pero caramba, los reportes que tenemos es que esta anciana es residente en Pimentel y fue dejada en el hospital, así que a los interesados, o mejor dicho, quien conozca esta mujer, mírenla ahí, quien conozca esta mujer se encuentra en el hospital San Vicente de Paul, está divareando, tiene al parecer pérdida de la memoria, nosotros tratamos en el día de hoy de conversar con la doñita, de preguntarle algunas cosas, pero mamá está bloqueada y no quería ir, le preguntamos su nombre, no quiso decirnos nada, dice que no iba a dar el nombre hasta que la en la puerta, eh, está confundida con muchas cosas, eh, muchas ideas, no puede decir, así que mírenla ahí la señora, eh, obsérvenla bien, mírenla ahí. Según los reportes que tenemos, si alguien la conoce, por favor, que trate de comunicarse con nosotros, que pase por el Hospital San Vicente de Paul, porque nos dicen ya, si usted le está buscando algún pariente, esta doñita lleva más de una semana, o prácticamente una semana, mejor dicho, que se encuentra en el Hospital San Vicente. Y supuestamente su procedencia es de este Pimentel. Así que ahí está. Muy bien. En el día de hoy, tal y como le, le adelantábamos al principio, se conmemoran 54 años, 54 aniversarios de la gesta de abril de 1965. La Fundación Camaño, como de costumbre, realizó los actos correspondientes, desfile con las banderas los estudiantes y ofrenda eh, en el busto de los mártires. Caídos. Así que vamos a escuchar las declaraciones eh, del periodista Antonio María, presidente de la Fundación Francisco Alberto Camaño, en medio de esta interesantísima actividad. Adelante. En el día de hoy, en todas las provincias, en todos los municipios y en todas del país, se conmemore el 54 aniversario de la Revolución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 Camaño Brullón, expusieran su vida por la libertad del pueblo dominicano y sobre todo para restaurar la vida constitucional del país y la vuelta al poder sin elecciones del profesor Juan Bosch. En el día de hoy me siento más que alegre como franco Macorizano que se haya destacado en cada actividad que se está realizando en Santiago, en la capital y otros para destacar la valentía del pueblo franco macorizano por ser el único pueblo en levantarse en armas el 25 de julio en apoyo a la revolución. Siéntanse, al igual que yo, complacido de esta iniciativa de los franco macorizanos primer pueblo en constituir en el Sánchez Payat de la capital dominicana el primer comando constitucionalista en apoyo a la iniciativa de los militares constitucionalistas para devolver la libertad al pueblo dominicano. Las imágenes de este acto 54 aniversario de la gesta de 1965. El acto estuvo encabezado por la Fundación Camaño. ¡Qué bien! Miren a presa joven acusado de asaltar banca de loterías aquí en San Francisco de Macorís. Se trata del conocido el mono blanco o el mono azul Ahí está, mírenlo ahí, este joven que fue detenido y conducido al cuartel. Él niega las acusaciones en su contra. Escuchemos. Yo no he hecho nada, que yo, no, yo, no, yo no trajo, yo tumbé eso hace mucho. ¿De qué me estás hablando a mí? Que, es que de y de vaina. Yo no sé de nada. ¿Y por qué de fue que se Yo no sé, a mí me secuestran, fue me tiran en un 15, fue, yo no sé quiénes se son esa gente, ni nada. Claro, qué, qué? yo no sé qué me está acusando. ¿Qué te ocuparon? ¿Cómo que se te, te, te, a mí no me ocuparon aquí? nada, a mí no me ocupan nada. ¿Qué tú esperas entonces? Yo no sé porque qué que me tienen aquí, me den mira, yo no sé. ¿En ¿No que que no yo no sé sé porque yo estoy detenido, eso quiero saber y quiero que me expliquen de que, qué que me están hablando ¿Cuándo te apresaron? Ese es que tú llamaste a Pedro Fernández, lo amenazaste. ¿eh? No, eso es embuste. Yo nunca llamé a un hombre, yo no tengo problema con Pedro. Eso es embuste. Eso es embuste y eso es embuste. Yo otra vez? invité y Valle claro que yo he caído preso. Pero no. te he quitado, claro. ¿Amenazas de Pedro Fernández? No, yo nunca amenazaba a Pedro Fernández, viejo, eso es embuste. Entonces no sabe por qué está preso aquí. No, yo no sé de qué es que me acusan, viejo. Bueno, ahí está el apresado también desmintiendo, ¿verdad? Que haya tenido algún tipo de trifulca o amenaza, mejor dicho, contra el colega periodista Pedro Fernández. Ahí está el acusado. Recordarles a todos y a todas que aumenta la permanencia de los clientes en tu negocio con, lo, con un ingrediente adicional. Aprovecha la oferta en televisores de todas las marcas y tamaños que tiene L.I.R. Comercial. Para tu negocio en la Feria Pymes Televisor Westinghouse de 32 pulgadas Smart por tan solo $12,495 pesos. Llévatelo. A crédito con inicial de, de 3 mil pesos. Ven a la Feria Pymes de LR Comercial, donde todos califican LR Comercial. ¡Qué bien! Y recordarles a todos que Don Andrés Bar es el lugar número uno, el más acogedor de toda la región, donde usted puede pasarle momento tranquilo, agradable y acogedor. La musicalización de primera en las bebidas nacionales e internacionales la tenemos nosotros. Don Andrés Bar, carretera San Francisco de Macorís, Nagua, kilómetro 7 y medio, en la comunidad de llaves. Ahí está Don Andrés Bar. Visítenos. Piden sean liberados los invasores de terrenos que están apresados, eh, acusados de invadir terrenos en las colinas, en Bijao y en otras zonas de aquí de San Francisco de Macorís. En el día de hoy... Ahí está el colectivo de organizaciones populares y miembros, parte de la familia de estos apresados se apostaron frente al palacio con pancartas y consignas ¡Veamos! El colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís está haciendo presencia Aquí no solamente para apoyar, sino para demandar la puesta en libertad de un conjunto de jóvenes y mujeres que están presas arbitrariamente. Y decimos arbitrariamente porque en ese caso... ...de la ocupación, los jóvenes que están apresados, todos los moradores de por ahí, al igual que la Junta de Vecinos, testifica que la policía lo agarró fuera del terreno y que en consecuencia las personas que estaban ocupando dicho terreno no fueron apresados. Nosotros estamos exigiendo que sea variada la medida de cohesión y que sean puestos en libertad cada uno de los que están ahí por no ser culpables porque los que estaban en los terrenos ninguno lo ha Ahí está Felipe Mena, vocero del colectivo de organizaciones populares Aquí en San Francisco de Macorís al momento de ya ustedes escucharon pedir la variación a la medida eh, contra ellos a la prisión y eh, que sean puestos en libertad. Bueno, vamos a ver la justicia determinará el proceso eh, de audiencia se encuentra en estos momentos y mañana entonces le diremos qué sucedió a ustedes. Las gracias por haber estado con nosotros. Si el Todopoderoso lo permite.